Ellos querían hacerme otra jugada, pero yo se la jugué muy rápido, quité todos los obstáculos, ahora sí fantástico, medio emblemático, yeah. Ellos querían hacerme otra jugada Pero yo se la jugué muy rápido Quité todo los obstáculo Ahora sí fantástico Medio emblemático yeah. Quité todos los obstáculo Antes yo pagaba Ahora hay que pagarme circulando en la calle Ya se formó un tapón Leyenda y dueño de la calle Ya no hay que de detalle Hice una jugada rápida Como me lo enseñó en la calle Ya no quiero vestir yo el danga de Cristian Dior Sigo, si ando atrás de los melones huele en un tiesto tigre así que no se quille tampoco se encaquille que hoy ando con la musa ando en abuso sin tener una pausa a mí no me pidan hoy ando con la musa ando en abuso sin tener una pausa a mí no me Pero yo quería hacerme otra jugada. Muy rápido, quité todos los obstáculos. Ahora sí si fantástico Medio emblemático Yeah, ellos querían Hacerme otra jugada Pero yo se la jugué Muy rápido, quité todos los obstáculo. Ahora sí si fantástico Medio emblemático Yeah, ahora sí si antes era un fanático, me puse problemático O a eso me convertí en leyenda Ahora tengo un látigo, Se la jugué muy rápido y nunca me la dieron Ahora me creyeron y todito me la dieron La cara del de guero Atrás de el dinero Corona es lo que quiero Y tener mi trayectoria Aquí no se borra lo que hace un traicionero Por eso quité obstáculos Yo no tengo ningún cálculo Busqué dinero Y se me dobla lo falso Nadie me socorro cuando yo andaba de calcio me la jugué yo solo, por eso soy un emblemático Soy un emblemático, ellos querían hacerme otra jugada Pero yo se la jugué muy rápido Quité todos los obstáculo Ahora sí fantástico Medio emblemático Yeah Ellos querían hacerme otra jugada Pero yo se la jugué muy rápido Quité todos los obstáculo Ahora sí fantástico Medio emblemático Yeah El galán real Produciendo Van de O Marlin Brian Dame la luz Todos los Tigers 491 El pancito 491 El de la TT Del director